de noticias, siguiendo paso a paso todas las incidencias y los efectos de la tormenta Isaías en el territorio nacional. Vamos a conectar directamente con el periodista Vladimir Paula. Se encuentra en municipios de la provincia Duarte, específicamente en el cruce de Yaiba, en el municipio de Castillo. Adelante, Vladimir. Muchas gracias a ustedes en el estudio, en esta cobertura especial para Telenor dándole seguimiento a la tormenta isaías nos encontramos en este momento en este momento en el tramo carretero castillo nagua como ustedes pueden observar detrás de mí unidades de edenorte unidades de compañía telefónica eh, bomberos trabajan en lo que es eh, quitar en estos momentos despejar la vía que se encuentra obstruida desde hace horas producto de que un árbol gigantesco wow wow señores en estos momentos acaba de suceder algo eh, fuera verdad eh, acaba de ocurrir un accidente en estos momentos un miembro de justamente de las brigadas que se encuentra eh, realizando las labores de limpieza eh, acaba de sufrir un accidente un lamentable accidente en, al momento de que vamos a ver a ver paso porque ahora vienen los miembros de los miembros del 911 a socorrer una si la situación que se ha registrado en estos momentos aquí con un, uno de los miembros repito del cuerpo de bomberos que se encontraban despejando eh, la vía producto del de árbol gigante que cayó y obstruyó esta vía Hace un momentito pudimos observar cuando él cortaba la ramas, cómo cayó y tenía en. ¡Wow! Va, vamos, vamos a conversar con, con, el, con el representante del cuerpo de bomberos en esta unidad. Lamentablemente acabamos de presenciar justamente ustedes en estas labor aquí lo que ha ocurrido. Sí, ahí tuvimos un pequeño accidente con uno de los miembros desde el Norte, de eh, los que están habilitando junto con nosotros la vía eh, San Francisco-Nagua lamentablemente hay uno de los miembros de ellos ya lesionado, al lesionado. parecer fue con la, la motosierra, ¿verdad? No, no, no, fue con el pavimento cuando cayó, cuando cayó, se, se, se colgó el pavimento. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí con este árbol? Eh, ha obstruido la vía, ¿verdad? Sí, sí, esto es frecuente, esto es frecuente, mayormente acá, desde que hay una brisita, como ustedes pueden observar alrededor, hay muchos eh, jabillos y esos jabillos los, los propietarios, dueños de finca, los han secado, y eso tiene que, de que viene un pequeño viento, eh, ay, hace, ay, ay, hace, ay, ay. hace caer, colapsar el, el, el árbol. ¿Qué tiempo llevan ustedes ya despejando esta vía, de, tomando en cuenta la magnitud del árbol? Bueno, tenemos aproximadamente 45 minutos 40, ya 50, en, en esto acá, bueno, despejando la vía. Eh, ha, ha habido la necesidad de desviar entonces, ¿verdad? Sí, tuvimos que desviar donde le dicen Pueblo Viejo, a salir, a salir arriba acá al cruce de Yaiba. ¿Dónde nos encontramos en este momento? En el En Yaiba. En Yaiba. Jaiva, la comunidad de Yaiba. Muy bien, Entonces, ¿se ha visto afectado el tendido eléctrico, estos cables de alta tensión? Sí, sí, eh, muy afectado. ellos van a, se, Ahí se van a tomar ellos unas tres o cuatro horas habilitando y templando lo que es el tendido eléctrico. De manera que prácticamente podemos decir que esta zona estará sin energía eléctrica en las próximas sí, horas. Sí, estará en las próximas horas. No, no se sabe qué tiempo, definitivamente, estaremos sin energía eléctrica porque como ustedes pueden ver la magnitud, tan, todo el tendido está en el corazón en el, colasón, el suelo. Bueno, pues. ¿el nombre suyo entonces. Coronel Radamés Fernández. Muchísimas gracias, Coronel Radamés Fernández, del Cuerpo de Bomberos Castillo, provincia Duarte. Muchísimas gracias al Coronel Radamés Fernández. Ya ustedes han escuchado, producto de los vientos que ha causado en esta zona eh, la tormenta Isaías, los miembros del Cuerpo de Bomberos de Castillo, acompañados de brigadas de, de Norte, Compañía Eléctrica, realizan en estos momentos el despeje de esta carretera que comunica hacia el municipio de Nagua y lamentablemente también pudimos observar cómo en sus labores arduas uno de los eh, jóvenes que realizaban las labores de limpieza con la motosierra eh, sufrió una cobertura total en estos momentos observen ahí cómo estos cables de alta tensión se encuentran prácticamente bueno en el suelo luego de que fueron aplastados por ese gigantesco árbol que impide eh, y obstruye el sistema energético en esta zona de la provincia Duarte. Cobertura total para Telenor, dándole seguimiento a Isaías, desde el municipio de Yaeva, Castillo, en la provincia Duarte, Vladimir Paula. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias al periodista Vladimir Paula. Regresamos más adelante con más informaciones. Mientras tanto, continúe con la programación de los sosobrosos.